Ah, no lo hablo con Darwin. Sí. Usted es, es Darwin Núñez, verdad? Sí. Eh, ya, este a ver, eh, jovencito. Lo que pasa es que hasta ahorita usted no recoge lo que es su libreta. Le llamo del, del colegio, el colegio. Hum soy el auxiliar de notas. Ah... Sí, jovencito, dime, dígame qué pasó, ¿por qué usted hasta ahora no recoge lo que es tu, su libreta? Estoy ocupado. O sea, estoy ayudando aquí, pues no tenía tiempo para ir al colegio. ¿sí? Ocupado. Mira, si, mira, hijo, siempre hay tiempo para ir al colegio, debes darte un tiempo para recoger tu libreta. Mira, lo que pasa... Es que en tus notas No sé si te has dado cuenta Pero <coughs> La verdad Estás gravísimo Gravísimo Y lo que pasa Es que Has repetido O bueno Has repetido de año Porque pues, Tres cursos brother. Ya Y lo que pasa <coughs> Es que Necesitamos que recojas ya tu libreta Para que nosotros po Podamos hacer Lo que es eh, La recuperación de cursos Y todo eso No te queremos apoyar un poco eso Con eso pero tienes que poner de tu parte No te vas a quedar En el año que estás pues sí, estás, estás Estás en tercero, ¿verdad? Sí. Y te puedes quedar en tercero Pero no vas a pasar a cuarto Sí, pues. A ver Entonces, sí, que ir a sí, sí, hijo, mira Te explico A ver ¿en, ¿En qué cursos es en los que más has pataleado este año? Eh matemáticas, comunicación y y algunas otras áreas más, creo que... Era. Ya, mira, a ver... Acá, en lo que es matemáticas, sí veo que estás mal, mal, mal, mal. Estás gravísimo. Comunicación también. O sea, ni ni leías en clases una profesora por ahí, ahí se quejó. ¿Sí? <coughs> mira, hijo, te voy a tratar de ayudar. Mira, te voy a tratar de ayudar. Poco. Poco. Pero vamos a ver, ¿ya? Bueno, hijo, nos, va, nos vamos a ir con lo que es inglés, ¿ya? Ya que en inglés también estás un poco bajo. Vamos a ver cómo le hacemos. A ver, te voy a, te voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? ¿Cómo se dice hola en inglés? ¿Eh? ¿Cómo se dice hola en inglés? Hello. Muy bien, hijo, muy bien. ¿Cómo se dice cómo estás en inglés? Algo sencillo, hijo. Eh, no, no sé por qué, no, sé, no sé cómo es, ¿Cómo se dice? How are you? Ya, mira, ¿cómo estás en inglés? Se dice How are you? Uh, a ver, repite conmigo. How are you? How are you? Listo. Va, vamos a ir con otra. ¿Me podría decir usted cómo se dice buenas tardes en inglés? Buenas tardes. Uh -huh. Good night. Good afternoon. No, hijo. Mal. Good afternoon. Ah, good afternoon. Ah, good afternoon. ¿Cómo se dice? Good afternoon. No, no. Good afternoon. No. Good afternoon. Con F. Afterno. A ver, repita. Good afternoon. ya. Yeah, yeah, primero vamos con good. Good. Good. After. Der? Der? No, no, hijo, sí, pues está bien, está bien. Ah. Ya. ya, vamos a ir con otras preguntas. A ver, no, vamos, vamos a ir con lo que es el verbo to be, ¿no es cierto? Supongo que te acuerdas de eso, del verbo to be. Verbo to be Ajá, es lo primero que enseñan Verbo to be Tú viste, ella vio, aquellos vieron Ah, creo que sí Ya, hijo, mira Ahora va, A ver ¿Cómo dirías A una persona Mi nombre es Digamos, Juan ¿Cómo dirías? My name is O oh. Es, Ajá. Este. No, no, es, es, es. Cierto, o sea, my name is. is. Ajá, con la I, no con la I. Con la I. Ajá, my name is. My name is Ajá. Juan. Juan. Ya. Tú, a ver, di digamos, imagínate que eres de Cusco, ¿ya? Con un, un ejemplo. Ya, ¿cómo dirías? O cómo pregunta, ya así mejor, te la pongo así, más planteada, ya. Cómo preguntarías a una persona de dónde es, cómo le dirías, de dónde eres, así. Ah, de dónde, de dónde eres, este, no, no sé profe, cómo decir. Where are you from? No, no sé Mira, a, lo, a una, a una, a una persona. Where are you from? Preguntarías así. Where are you from? <risa> where, <risa> where, where, where. Ar R con R, R, R, está caja como con rabia R, Ar ya. You, You, From, From. No, no con, con R hijo, con R, con F, F R O M, From. Oh, yeah. Ahorita, from, así. Ya, listo. Ahí está. A ver, dime completo. ¿Cómo es? Hola, ¿Cómo, Hijo, ¿cómo te vas a olvidar tan rápido? Hijo, no me hagas renegar, hijo. En serio, sí. Si ¿Me sigue haciendo renegar? Te repito, hijo. Ya, mira. De nuevo. Where are you from? A ver. Where are ¿Cómo que frame, hijo, ¿Cómo que frame Es where are you from <risa> <risa> Hijo, no me haga, hijo, te, hijo Hijo, te, te voy a reprobar, hijo Es que, hijo, estamos, estamos como rápido, hijo Estamos repitiendo Ya, mira, la última Where... Escucha, escucha, hijo. Where are you from? Where are you from? From, from. exacto, exacto. A ver, vamos a ir con, con la última pregunta, ¿ya? Última. My stomach hurts. Ya. Mira, eh, esta es una oración, ¿ya? Ajá. Yeah. ¿Cómo dirías tú en inglés? Me duele la barriga. Es algo que se ha hecho en lo que es oraciones, en inglés. Mira, se dice mais... ¿Cuánta que tengo que decir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No, mais no. My stomach hurts. My stomach hurts. too Stomach. Toma. Es to much Toma. No, no, no No, tomar no Es no? con la S Es to much. much Es con la, con la S My Es s es, es Es air. Air. A ver, todo Es No, no es, me duele mi estómago Lo has dicho, duele estómago ¿Ya? A ver, vamos de nuevo My My Stomach Stomach Air no, ah. air, air Air Con la Air My Air Ajá A ver todo My Stomach No, ¿cómo era? <risa> stomach Stomach Er. Pero pero empieza con my hijo. Sí, sí, sí, con May yeah. May, esto my ¿Eh? Er, hijo er. Ah. No, a, a, a, a ver, dale, dale my esto ah uh. Reprobado, uh -huh. hijo <ríe> Mira, mira, hijo Lamentablemente estás grave Por lo que veo en los cursos Y dijo vas a tener que repetir La verdad Okay. O sea, igual, ¿no, ¿Cierto? no tiene, repite, es cierto? Repite si normal. Mira, hijo, ¿po podemos hacer algún arreglo, pero va a necesitar que pongas de tu parte una mano al pecho y otra al bolsillo. ¿Cómo podemos hacer, hijo, para que te pueda pasar daño? A ver hijo, da, dame, ¿qué, ¿qué solución me podrías dar usted? Bueno, este, hace poco me llamó la profesora, este, la directora ¿Ya? Y me dijo que iba a recoger, este, como, o sea, un, un cuadernillo de recuperación o ¿no? algo así es que justamente la, profe la directora me dijo: llámale y hazle la recuperación. Pero como estoy viendo que estás grave, grave, tienes que repetir, hijo. ¿Cómo podremos hacer eso? Mm, uh -huh. pues, pues. Simplemente, no sé, tal vez llamar a la profesora y. o sea, a la directora. Es que ya Ya no vas a poder. Acabo de hablar con ella también. ¿Puedo tener unas gallinitas por ahí? ¿Eh? Ya Mira hijo, podremos arreglar tal vez de alguna forma con algunas monedas por ahí No sé, tu mamá cría gallinas ¿Gallinas? Ajá Sí Mira hijo, la verdad Es que hace poco Sufrí, o sufrí un... bueno, mi gallina sufrió un accidente En mi casa o pasaba un carro, tú sabes, pues ah. ¿no? A veces no la ven y le quebró su patita. Mi gallina ahorita está con una pata. Y ah, ajá, entonces está que cojea. Entonces, como está cojeando, la quiero hacer caldo. Ah. Ajá, pero necesito reemplazarla con otra gallina más joven. Diga, hijo, ¿su mamá cría gallinas? vez pues podemos hacer un arreglo? vamos a cambiarle por mi gallina okay. cambiamos notas por gallinas acá mm. ¿Eres el profesor que o sea... el profesor que cría gallinas no, no, soy no, el que... auxiliar no. el auxiliar de las notas el encargado de las notas el que pasa las notas de al sistema no y Podemos arreglar antes que pasen las notas al sistema. ¿ya? Y, o si no, puedes repetir, hijo. Elige. ¿Gallinas no. o repites? No, o sea, ¿estás seguro de que habla con la profe Karen o es que le llamo yo ahorita? Ya, mira, antes que, que le llames a la profesora Karen, tengo que decir algo, alumno. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? escuchas? Ya, listo, hijo. Esta es una broma de parte de tu primo Bueno, es un primo cercano No sé, él me dijo Que aún no recogiste tus libretas Y pues te quiso hacer esta broma ¿Sabes de qué más o menos se trata? ¿De qué primo es? ¿De qué primo? <risa> no te asustes, brother Tal vez ni repetiste de año Anda a tu colegio Y recoge lo que es tus notas Y creo que si sí tienes, ¿no? Algunos cursos ahí que estás mal este Recupera sus cursos antes de que jales de año, hijo. Esto te lo dice tu auxiliar de notas. Y también tu primo. Gracias, brother. Fue un placer hablar contigo. Y aprende inglés Ya, har No sé. Listo, amigo. Y ponle más empeño al estudio. Ya sabes, brother. Sí, amigazo. Bye.